1 2 3 Okay. 1 2 3 1 2 3 4 Rafa Geek 2013. Bienvenidos. Bueno lo primero que vamos a hacer será desarmar el briquet, le retiramos la tapa, le retiramos la rueda lentamente para que nos salga volando el pedernal y retiramos el pedernal, este es el pedernal, como pueden ver es una pequeña piedra de forma cilíndrica y de color negro Bueno, lo próximo que haremos será tomar el pedernal y el alambre y enrollar una, dos o tres vueltas de, de alambre de tal manera que el alambre pueda sostener por sí solo el pedernal y podamos tomar el pedernal usando el alambre para lo cual dejamos más o menos 15 centímetros o 10 centímetros de alambre libre para no quemarnos al calentar el pedernal ahora utilizando otro encendedor diferente y tomando el pedernal por un extremo del alambre por el extremo contrario al que está el pedernal vamos a calentar el pedernal hasta ponerlo al rojo vivo esto no se demora mucho tal vez unos dos minutos no menos por ahí medio minuto así como lo pueden ver en, la, en el video Bueno, tengan paciencia, ya casi está el rojo, no se preocupen, no se demora mucho, tranquilos Bueno, como pueden ver ya, ya parece que se está poniendo al rojo, ya se está, está empezando a poner al rojo Ya, ya se está empezando a poner al rojo Ya se puso al rojo Ya 1, 2, 3, boom, que divertido muchachos, 1, 2, 3, bueno veámoslo de nuevo, 1, 2, 3, Cuatro y... Cuatro y... Uno, dos, tres. Es...